Hola, mi nombre es Lucrecia Vicente. En esta oportunidad les voy a compartir eh, la experiencia realizada con la Cátedra Género, y Historia y Educación Superior que está escrita en el área de docencia del Instituto Universitario de la Mujer, que realizamos el presente año y eh, específicamente en el mes de mayo. Realmente estuvo muy interesante. Inicio la presentación con eh, esta frase de la historiadora francesa Arlette Farger, quien dice, las militantes de los movimientos feministas hacen la historia de las mujeres antes que las historiadoras mismas. Y esto es muy interesante porque eh, reivindica el aporte que hemos realizado varias feministas, ...dentro del movimiento de mujeres y feministas a nivel internacional y mundial diría yo, ¿verdad? Entonces, pues sí, con nuestro actuar, con nuestras acciones, con un trabajo individual como colectivo... ...pues vamos haciendo historia, la vamos plasmando, ¿verdad? Y esto pues es una... ya en el trabajo específicamente del área de, de, de la historia, de antropología... ...pues estos fenómenos sociales pues se van ahí, eh, se van escribiendo, se van investigando... Pero sin embargo, bueno, el aporte que dejamos las que militamos, de verdad que sí ponemos nuestro grano de arena. Y con esto pues les quería eh, compartir esta frase tan célebre que me parece muy importante. Pues bien, eh, también una de las intenciones es eh, visibilizar eh, la importancia de la historia de las mujeres en la educación superior, específicamente pues en las universidades, recuperar eh, el aporte de las mujeres, pero a través de este espacio académico mantenerlo vivo. Tengo a cargo la docencia y también la coordino, ¿verdad? Esta es la dinámica con esto. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es la Cátedra de Historia, Género y Educación Superior? Pues bien, es un espacio académico que tiene como propósito el estudio, análisis, investigación, formación y gestión del conocimiento desde los femeninos. Esta cátedra lo que hace es recuperar, visibilizar y mantener viva la memoria de las mujeres diversas, que han estado invisibilizadas, silenciadas y expropiadas de sus conocimientos. La Cátedra de Historia Género de Educación Superior es abierta y extracurricular. Está dirigida a estudiantes, personal académico y profesionales interesados en el conocimiento y estudios especializados en género feminista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero quiero comentarles que también hemos tenido la demanda de profesionales o personas Tal vez que no tienen un nivel académico universitario, pero sí les interesa mucho estar como actualizándose. Y eso es muy importante porque este aporte que les vamos a dar realmente enriquece nuestros saberes cada día. La cátedra en esta oportunidad pues tiene los propósitos u objetivos de fortalecer la formación de seres humanas y humanos conscientes con profundo compromiso ético y capacidad analítica, crítica interpretativa, investigativa y propositiva, influenciada por la perspectiva y la teoría epistemológica feminista y, de, y sus luchas permanentes contra los sistemas de opresión patriarcales y capitalistas. Comprender el devenir histórico de las mujeres en sistemas patriarcales de opresión y dominio que permita la sensibilización y vinculación con la lucha incesante de las mujeres y aliados, para forjar caminos de justicia y equidad generando propuestas de solución a las problemáticas actuales que de ello derivan. Esta, este diseño curricular de la Carta de Historia de Género tiene tres ejes temáticos. Los he estructurado de la siguiente manera que uno es, el Eje 1 de derechos Históricos que tiene que ver con la historia universal, la historia nacional, eso era un gran parámetro eh, contextual, el segundo eje es la conceptualización, la epistemología y metodología. Aquí el énfasis es dar a conocer desde las diversas corrientes del feminismo, las categorías de género, la interseccionalidad o la interse interseccionalidad de género, que nos da como esa mirada mucho más amplia eh, en el devenir de la historia, en la que nos va eh, dando esa riqueza de conocimiento. Por último, el eje 3 es la universidad. Nos enfocamos directamente pues, en las mujeres, el género que son superior, y aquí, digamos, uno de los grandes aportes es eso. ¿Quiénes han sido nuestras precursoras? ¿Quiénes fueron las mujeres? Eh, ¿Quiénes fueron las primeras en ya sea que, que se graduaron, serán las mujeres en el, en el área administrativa, quienes fueron las primeras directoras, quienes han sido las primeras, eh, no solo directoras de escuelas, sino centros regionales, quienes han sido las primeras en, y le pongo tres puntos suspensivos porque siempre alguien va abriendo la brecha. Y en este sentido, pues, eh, estos tres ejes temáticos, pues responden a, a tres preguntas claves que es, digamos, los lineamientos eh, metodológicos desde el feminismo. Es, ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué están? como están? ¿Y qué hacer para transformar su situación, condición y posición de las mujeres? Esto es muy clave porque a, al tener, digamos, eh, saber cómo están, dónde están, por qué están así... En los diferentes campos o disciplinas, eh, vamos viendo, eh, digamos, en un momento dado, cómo ellas eh, han aportado, sin embargo, sus aportes no fueron en su momento eh, bien recibidos. Y también fueron expropiadas, quiero decirles también parte de, la, de los hechos históricos, es que pues, muchas mujeres tuvieron que disfrazarse de hombres para poder acceder a la educación superior. También aquí eh, se incorpora eh, el análisis de la interseccionalidad, en el sentido pues que quiénes han sido las mujeres que han tenido acceso a la educación superior, cómo lo han logrado, eso es algo muy interesante de darle como mayor énfasis también de esto. En esta oportunidad, pues comentarle de que del año pasado estamos haciendo esta cátedra en modalidad virtual y este año pues lo seguimos haciendo. La propuesta académica, eh, pues tiene que ver muchísimo, eh, disculpen aquí un poco, nos fuimos, eh, para este año... La propuesta académica eh, fue priorizar tres temas centrales como son. La importancia de la historia de las mujeres en la educación superior, esta va a ser nuestra conferencia inaugural, créanme que estuvo muy, pues muy motivada, muy feliz porque realmente logramos un hito en este sentido. El segundo tema es cómo investigar la historia en femenino. Y aquí lo que pretendemos es darle como estos aportes teóricos metodológicos, desde el feminismo, las epistemologías y metodologías, y lo otro, pues la investigación de mujeres e historia, unas buenas prácticas, eso nos permite realmente estar actualizadas en cómo es que están investigando, y esto es un aporte muy interesante. El tercer tema, sobre mujeres en la historia en Guatemala, aquí abordamos dos temas, específicamente mujeres en los procesos, ...independentistas de Guatemala y la Federación Centroamericana... ...que se acotó solo para el caso de Guatemala... ...y Mujeres, Guerra, Genocidio y Paz en Guatemala... ...que esos, digamos, fueron los temas que estuvimos desarrollando. En esta oportunidad, nuestras docentes invitadas... ...bueno, quiero decirles que realmente fue un agasajo... ...contar con la participación de la doctora Patricia Galeana... ...ella es directora del Museo de la Mujer en México... Realmente ella, con su conferencia sobre la importancia de la educación, realmente puso eh, mucho énfasis en, es, en la importancia, eh, no solo para las mujeres, sino para los hombres, eh, poder conocer, investigar y aprender sobre esta historia. Nuestra maestra Adelaida Herrera, ella también es de Historia, ella sí es de, de la Escuela de Historia, pero también ha dado docencia en otras unidades académicas. Nuestra maestra Susan Gómez, ella es socióloga, sin embargo, pues ella también ha incursionado en esta área de la historia y como les decía pues no son solo las historias de nuestro pueblo, somos del área social humanística y ahí sí les quiero decir que también pues yo no soy historiadora yo soy eh, psicóloga y sin embargo pues mi área ha sido mucho más amplia también no solo desde el feminismo sino también de las áreas sociales y pues ahorita por medio de la cátedra género e historia de verdad que ha sido un proceso también de autoformación y formación muy enriquecedor a través de los procesos de desarrollo de nuestra de nuestra cátedra también nos acompañó la maestra Beatriz Palom, una gran investigadora. Ella no es egresada de nuestra universidad, es de una privada, pero sin embargo su aporte a la historia de las mujeres es muy interesante y consideramos muy oportuno pues, contar con ella siempre, pues siempre nos nutre, nos ret retroalimenta y eso es lo más importante. Y también estuvimos a una gran lideresa del Movimiento Mujeres y Feminista, eh, la licenciada Ada Valenzuela que también ha tenido su recorrido actualmente, pues como defensora de los derechos humanos, pues nos da este marco general en relación a las mujeres y en el conflicto armado interno, ¿no? Y los acuerdos de paz. Es algo muy interesante, de verdad que fue muy enriquecedor. Y bueno, finalizo esta presentación con el eslogan por la equidad de género en la educación superior. Quiero comentarles que este video y la presentación ha tenido como referentes, pues el plan de la Cátedra Género Historia de Educación Superior que tengo a mi cargo y también pues el diseño curricular del curso Género Historia de Educación Superior elaborado por el Instituto en mayo del 2000, eh, perdón, aquí era 2015. Eh, también pues nos sirven como marco de referencia en el trabajo, así que pues Espero que les haya gustado un poco de eh, nuestra cátedra y, bueno, cordialmente invitados para que nos acompañen en las diversas actividades. Muchas gracias.